sábado de la segunda semana de Adviento Del Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo del 10 al 13 En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús ¿Por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él le respondió, ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden Es más, ya les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya pero no lo reconocieron e incluso e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. Los primeros cristianos, casi todos judíos, conocían las tradiciones acerca del profeta Elías que había sido arrebatado hacia el cielo en un carro de fuego y que se le tenía reservado para enviarlo al final de los tiempos como precursor del Mesías. En la apocalíptica judía del Antiguo Testamento, Elías debía venir a poner todo en orden en Israel a fin de que la venida del Mesías tuviera lugar en medio de la alegría de un pueblo purificado, según en la profecía de Malaquías, de la cual se valían los escribas para enseñar que Elías habría sido arrebatado por un carro de fuego al cielo y volvería otra vez a la tierra antes de la venida gloriosa del Mesías para preparar su recibimiento declarando lo puro y lo impuro, lo que acerca o aleja. Y aquí que yo les envío a Elías, el profeta, antes de que llegue el día del eterno el día grande y terrible. Así dice Malaquías 3.23. Apoyándose en estas tradiciones, interpretaron la, la inquietud figura de Juan el Bautista y de su relación con Jesús. Por eso hoy en el Evangelio de Mateo se nos dice que bajando del monte después de la transfiguración, los discípulos testigos interrogaron a Jesús acerca de la vuelta de Elías. No en vano lo habían visto conversando con Jesús, transfigurado junto con Moisés. Los cristianos somos invitados a ser Elías y Juan Bautista para nosotros, otros, a ser voz que anuncia y, y testimonio que contagia, y, que con, y contribuir a que otros también en nuestra familia, en nuestra comunidad, se preparen a la venida del Señor, y se conmueve algo en nuestro mundo. Y sucede de veras esa señal que anunciaba al profeta, que se reconciliarían padres e hijos. Nos preparamos a celebrar el nacimiento del profeta por excelencia, que no fue bien recibido y sufrió la pasión y la muerte. Esto nos debe cuestionar si aceptamos en nuestra comunidad a aquellas personas como Elías y Juan que preparan el camino del Señor que el Señor los bendiga El Señor Jesús El Señor Jesús Señor Jesús La bendición de Dios Todopoderoso Padre